Y uno toma en cuenta que hay determinantes históricos, culturales y que este, en este momento a través de las nuevas generaciones se por los vínculos establecidos por las revoluciones comunicacionales, por ejemplo, esto que estábamos comentando sobre el espacio íntimo que está atravesado en términos violentos y se eh, de pronto se aúna o se, se conglomera con lo público como daban el ejemplo de, del Facebook de los adolescentes, esta salida rápida del, del triángulo familiar, ¿no? de los músculos familiares, quizás más rápida que la que vivimos nosotros, casi ya en la, en la infancia, en la prepubertad, de pronto no lo descoloca a esa persona que tiene eh, una facilitación genética ¿no? a experimentar, eh, digo conductas violentas o conductas ligadas a lo marginal o conductas que no pronto pueden este, generar disrupciones en ese ámbito familiar. ¿Sí? Porque ese concepto de que la familia acompaña, contiene y guía a esa persona que tiene facilitaciones genéticas, me da la impresión como es demasiado antiguo a la luz y de las nuevas relaciones. Culturales, ¿no? claro. A ver, hay una cuestión que es esto. Cuando digo anidar, no digo solo la familia, sino... Ah. A ver, vamos un poquito, porque es muy importante esto. Yo creo que en todos nosotros anida lo más hermoso de lo, de lo humano y lo más mísero de lo humano. Yo ni siquiera en, en mis épocas juveniles nunca creí... En el hombre nuevo, porque se hablaba, algunos de ustedes lo recordarán, el hombre nuevo, el hombre nuevo, el hombre nuevo. El hombre nuevo. Siempre fui muy canto en eso, porque a mí me gustó, desde joven, por razones X, leer, el acceso a y esto, lo otro, Club y otras lecturas. ¿sabes? Y yo creo que en el hombre anida en simultáneo lo más hermoso pero también lo más mísero y depende de las condiciones sociales de la modalidad vincular de lo colectivo que se expresen o se prioricen unos u otros unos u otros si tampoco vamos a angelizar, decir la vida social es una vida conflictiva compleja ¿m? de tensionalidades entonces Ahí es donde se va expresando una u otra cosa, una u otra cosa. Entonces, efectivamente, de alguna manera, eh, cuando se plantea la caída de los grandes relatos, ¿sí? la caída de los grandes relatos, cuando... Nietzsche decía Dios a muerte, tenía que ver con esto, no, no, no, no era el Dios. Sí, él decía Dios es un poco el que eh, sujeta moralmente, porque bueno, todas las religiones monoteístas, las orientales tienen otra consideración, son objetoras de conciencia, todas. El catolicismo, como rama del judaísmo, el judaísmo, todas es son objetoras de usted, ¿sí? esa objeción de conciencia también pone como ciertos límites entre lo que se debe y no se debe, ta, ta, ta. Entonces decía, bueno, todo eso cuando entra en rupturación no dejará libre, digamos, eh, las fuerzas humanas más. Bueno, sí que mucho se ha escrito sobre este punto, sobre este punto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en una situación...? Eh, donde caía los relatos, descrédito de la política. ¿eh? Este, digamos, nosotros somos de la generación que pensamos que la política era un instrumento de emancipación, era un instrumento de modificación. Un, es decir, no la pensamos, la política es una cosa mezquina en realidad, al contrario, lo hacíamos medio de del otro lado, renunciamos a cosas personales en función de un ideal, no somos no, capaces de dar la vida en función de eso. Entonces, eso cayó en el descrédito. Eso, eso, es decir, el, digamos, hubo una cosa de una caída. Todo eso fue generando también en muchos sectores una cuestión donde junto con el consumismo, si se van cruzando una serie de cosas donde efectivamente empiezan a aparecer espacialidades y temporalidades donde el contenedor y contenido es la previa a esto, lo otro, y donde efectivamente la familia queda un poco al margen de esto. Fíjense, a todos nosotros cuando éramos adolescentes no nos gustaba que se metieran nuestros viejos en esos espacios que transitábamos nosotros, dicho así muy rápido, no nos gustaba. Pero en general fue una época, hubo una época donde socialmente era espacio eran espacios entre comillas cuidados. Eso se ha perdido, se ha perdido. Entonces de repente se transitan por espacios este, donde es muy claro el tema desde la droga, esto, lo otro. Sí, empiezan a aparecer una serie de cuestiones que efectivamente modifican en los contenedores y contenidos de esos espacios y temporalidades. Esto es Por eso vale la pena empezar a pensar las cosas de una manera distinta en este sentido. O vale la pena poder interrogarse. Pero yo voy a, a decir algo después también, aparte de lo que dije todo ahora sobre este punto. ¿no? Pero además porque los integrantes de esas familias no son ajenos a todo este tipo de determinismos sociales y totalmente, ¿no? Entonces vale. totalmente hay una cuestión que es esto, tomen esto la sociedad irrumpe cada vez más tempranamente en cada persona desde los inicios de la niñez a través de los medios de comunicación y los de enormes avances de la comunicación y la técnica es decir, hubo una época donde los chicos no tenían ni voz ni voto es decir, no opinaban. No tenía ni voz ni voto. ¿Eh? Es decir, ah, cuando se iba a visitar a alguien, no, nada, tú habías de portarse muy bien, hay que ser muy educadito, muy qué sé yo. ¿Eh? Este, eso cambió sustancialmente. Hoy, cualquier chico, pero chico, ¿Qué hay chico... Que decirnos, gracias. Ah, exactamente, muy bien. ¿Cómo? Claro, ¿Cómo? Exacto, ¿Cómo? Exacto, ¿Cómo? Bien. Había que decir no, gracias, ah, claro, no, no, no, no. claro, pero es así. <risa> bueno, hoy cualquier chico este, pero, claro, de los tres años tiene acceso a todo y lo maneja mejor que muchos de nosotros, pero mucho mejor. Por eso digo, ya le muy eso te... es modificador también, va a tu pregunta, eso incluido también. ¿Pero qué es modificador? Porque en muchos casos cuando van creciendo y entran en todas las cuestiones de es decir los chicos se enteran y saben muchas más cosas de lo que los padres piensan entonces ahí se arma toda una cosa este, muy y tiene que ver con esto no es decir, los medios el, el, la comunicación, la técnica rápidamente nosotros llegamos siendo adolescente ¿eh? es así, el no gracias bueno la sociedad puede generar la ilusión de la posibilidad de un consumo sin límites ya no es la sociedad de la invención sino de la permanente innovación lo que yo decía antes, rápidamente lo cual tiene efecto una insatisfacción constante que se observa en la clínica a través de la patología somática crisis de angustia, ansiedad es decir en definitiva es la ilusión, es quedar entrampado en la esclavitud del consumo. Un poco lo que. Y esta es otra cuestión. La subjetividad nobilante conlleva un debilitamiento de la esfera pública y de la práctica de los lazos colectivos. Es un tema, ¿no? Fíjese, este es Eduardo Filanza. Yo lo sigo bastante en La Nación de los Árabes, Porque es un, un, un, un derecho lúcido.